Pero bueno, no Martín Pascualetti. La eh, no, no, Pascualetti. Ah, escúchame ya tiene no la. La, copa. la mitad de Buenos Aires, le damos un aplauso. Ah, va a ser el enviado, no. uno de los dos enviados que va a tener eh, Canal 7, Radio New Will, y los medios aquí en Mendoza <risa> para vivir el Mundial de Qatar. Chicos. Había alguien Qué mejor que Pascualetti y eh, sí, yo. además de Sofía Fernández? Dice todo el Sofía intento. Sofía eh, intentó ahí un arte, pero no. bueno. Y Paco, no, no, no hubo caso No, pero vos sabés que todo Hace cuánto que vengo haciéndolo en el no, central no, no, no, no, eh, sí, Creo que feo. como dos meses Pero vos por eh, ejemplo ¿Sabés cuáles son los cuatro equipos del grupo A? Eh, sí A ver Con que pegues eh, dos Te digo que te lo había aprobado Pues eh, África, Sudáfrica No, <risa> no. <risa> Qué bonos No confíes en que Qatar Qatar es uno Emiratos Emiratos no No confíes en él Está soplando y Un equipo sudamericano Un equipo sudamericano ¿Por qué tan Ecuador, Ecuador. Ecuador eh, muy bien. Ya, ¿Viste, esto muy bien. bien, muy bien, excelente. Bueno, Harry, te pasamos la posta Te hemos invitado, tratarla no sé, con no cuidado. Se te va a caer. La tenemos acá. La llevo, no sé qué si no vuelve. Eh, y te hemos invitado, Mati, para contarle a la gente también que va a ser uno de los enviados, porque también va a estar Paulita Jalil cubriendo sí, este, también un poco de. Bueno, la cobertura va a tener lo deportivo y lo de color con Matías y, y con Paula en la próxima Copa del Mundo, así que lo vamos a tener ya próximamente partiendo. Sí, falta 17, nada? El 17 nos vamos, Qué así emoción. que no nos queda nada. Y armando todo, armando toda la logística, la, no, la valija no se va a quedar para el final, pero la, la logística de lo que va a ser la, la cobertura. Y apostando a quedarnos el mes. Ojalá, así va a Has aprendido el ser. idioma también. Hemos aprendido el idioma. Sí. ¿Cómo se dice esto, hola? Muy, muy riguroso, muy uh -huh. riguroso. Hola a todos le pones J a todos por la duda Una J o vamos menos Le agarrar la tonadita y decir bueno debe ser todo igual con no. la seña, sí. seña todos se entienden no pero creo bueno vos también lo viviste en Sudáfrica tano hay un idioma universal en sí, los claro. mundiales el inglés este, no pero digo el idioma de, de que De fútbol abrazado claro. claro con uno que ni conoces que capaz es capaz del último rincón del mundo de hecho, que su país ni clasificó los argentinos van a ir un montón te un vas montón. a encontrar con un montón sí. un montón y hay una movida grande también de países como India y Bangladesh que ya tienen también su gente ahí que van a apoyar a la Argentina porque ellos no tienen cultura futbolística es muy difícil que su país clasifique y han llegado también masivamente a, a Qatar de manera adelantada para aventar a la selección, así que bueno, hay muchas historias por, por contar. Y en un claro. país como Qatar no con todas sus características culturales también. tiene particularidades, sí, efectivamente. Lo hace eso. ser muy distinto este mundial. También. Es un fenómeno que trasciende los futbolísticos. Siempre pasa en todos los mundiales, pero además cuando toca en países como este, a mí me tocó Sudáfrica como decía el mm. Matías, también, sé, porque tenés otras cuestiones, ¿no? Sí, van es, por fuera de los futbolísticos, claramente. Y en este caso es muy muy restrictivo desde lo religioso, eh, muchas cuestiones culturales que son tajantes más que en Rusia, que Rusia también este, eh, tenía muchas restricciones, pero acá es como que es peor. Pero bueno, es lo que hablamos también con vos, Taro, fuera del aire. A Qatar también esto le, le deberá hacer abrir un poquito la, bueno, la cabeza hacia el mundo, que es mucho más difícil, difícil. Pero bueno, va a tener una... Una diversidad de culturas inmersa en su país durante 30 días. Que, que a lo mejor sea imposible mejor de sea. contener, Es además. que eso, a oh, mí me parece que lo hemos hablado mucho con Sofía en la noche. Yo creo que más es el deseo uh -huh. de, sí. de, de las autoridades de Qatar por controlar. Llega un momento que uno lo puedes controlar porque va tanta gente, de tanta claro. diversidad cultural, que se hace difícil. Sí, tal Bueno, claro. Man <coughs> manifestaciones... Eh, públicas de, de cariño Esto de que no te puedas abrazar que, que el argentino es muy de eso Eso, Olvídate, eso va a pasar, eso va a pasar. Sí, totalmente. Sí, ¿Cómo bueno. no vas a festejar un gol? Pero el tema, a lo mejor si sí <risa> sean estrictos con el tema del alcohol este, Yo creo que se les puede desbordar en algún momento Pero si no venden alcohol es, es difícil Tener acceso. Porque uno tampoco se puede llevar desde de acá. O sí. No. no lo pregunto desde no, la no, no, ignorancia. El alcohol, por ejemplo, lo venden en las canchas en el mundial. Sí, va a estar habilitado. Sí, inclusive van no a ¿En sí. ha habilitado? Sí, va a estar habilitado ciertos horarios y además eh, han habilitado como algunas carpas donde está claro. solamente disponible para <coughs> que se pueda tomar es que, alcohol. A ver, Agustina, entiendan esto como un gran negocio, que no, es más claro, claro, sí, allá de la pasión que a nosotros los futboleros nos genera, o en línea general, a un país como este, que la verdad es muy futbolero. Detrás de esto la FIFA es un negocio y hay empresas que ponen mucha plata y está el negocio por encima de todo entonces. cual. Tuvimos países en donde en el día a día no se puede vender alcohol en las canchas, pero va al mundial y se vende. Y se uh -huh. vende. De hecho, habrá una carpa para que lo que lo que nos van a permitir es que si tomaste de más entres a la cancha. Uh -huh. Si tomaste de más, te quedás en una carpita que van a poner para, sí, claro, para, para los borrachos tipo y. Una y te con perdés. una pipeta. Eh, sí, no, veremos eh, cómo es el control Pero claro. no van a dejar que entre ebrio a la cancha Para los argentinos es caro Pero igual va a ir un montón de gente Es impresionante Ahí sí. es donde yo también me planteo un poco lo de la crisis pero lo, lo charlamos en otro momento Porque digo, ¿de dónde? ¿Cómo hacen? Porque no es tan barato ir a Qatar eh Igual eh. hay gente que está dispuesta a endeudarse Y a sacar de pero donde no tienen sí, claro. sí, Hay muchos verdad. que tienen un poder adquisitivo importante Y que no ha sido un problema este viaje Como de hecho no, es, no, no lo es nada en la vida Para esas personas en particular Pero hay otros yo conozco algunos que se han endeudado y vaya a saber cuándo van a terminar que, de pagar lo eso. Lo que me parece que pasa en sí. este caso, que es lo que marcan ustedes, que también es la posibilidad para muchos de decir, che, ¿cuándo más voy a ir? Aprovecho y en te momento Pero además que no sabes si es el último de mes y... Claro, conozco Qatar, que jamás en mi claro. vida podría ir y de paso veo el Mundial, o sea... Es, es que eso. es un destino que si no fuese por el, por el evento, por el Mundial... Sí, no, no sé, sé si, iré, si te lo planteas sí. como de vacaciones, más allá ah. de lo extraordinario, lo lujoso que es, este si es atractivo para decir, bueno, me voy a conocer Cater puntualmente. Eh, lo que dice Sofía, eh, en cuanto a que Argentina tiene todo dado, eh, lo, lo hablamos con Raúl del diario 1, creo que la expectativa es como en el 94, sí. futbolísticamente es como quizás ser en el 2002 que llegaba muy fuerte, pero como grupo y con un líder consolidado, el mejor del mundo como Messi... Eh, sí. Es esa expectativa del 94, como bueno, este equipo no lo puede bajar nada, salvo lo que le pasó a, a, a Maradona. La Fedrina. En ¿no? el 94, claro, sí, sí, la propia FIFA que lo bajó. Pero, que no pareciera tener ese perfil Messi. No, bueno. pero no va por ahí, va, eso, lo dice el Tano, pero <ríe> irónicamente. No, no, no, en realidad fue sí. eso. Eh, la, lo que pasó con Maradona en el 94, para quienes no lo saben, no fue consumo de droga. Claro. Eh, venía de una sanción en el 91. De hecho, él en su declaración eh, ese mismo día del Mundial dice, yo cuando consumí droga fui a la jueza y le dije... ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué tengo que pagar? Ya está, lo uh -huh. hice. Y se comió los años de suspensión, pensión, 15 meses, después volvió en el Sevilla y volvió al Mundial. Y en el Mundial lo que había consumido Maradona fue una pastilla que se confundió uno de sus preparadores físicos, una pastilla que tenía que ver con este, su trabajo físico eh, y tenía efedrina y estaba prohibida la efedrina. Después podemos discutir si la sanción fue exagerada o no. Yo creo sí, que ahí se la, lo, buscaron. lo sí. buscaron y lo encontraron, este, porque en realidad no, no, no era un consumo. Que hiciera que tuviese una ventaja física. Ah. Pero en esa época no estaba Belange y él se llevaba claro, muy mal. Con él, él tenía no, duas ¿no? lo, lo de la FIFA que lo buscó Maradona. Porque Había era, todo un, interno, era un país sin tradición futbolística. Claro. Y luego Maradona claro. va al Mundial y era la gran estrella, era lo uh -huh. que promocionó a Estados Unidos. Sí, uh -huh, y, sí, sí. y de repente. Lo, le, lo, le lo lo raro. Fue raro la enfermera yéndolo buscar. Es ahorita claro, ahorita no a buscar, esas cosas habitualmente no paga la cancha, o sea, entró a la cancha como a buscarlo. Bueno, a es parte del de show también. Sí, pero uno no pasa habitualmente, lo del López no, nunca lo ves en la cancha. Pues no. Eh, vos llegás al vestuario y ahí te dicen va, los que estamos en netos más o menos sabemos cómo se maneja van al vestuario y ahí le dicen, les toca tal y tal y no fue armado por eso, digo no fue parte del show montado ¿Y es posible, o que lo querían casar y llevárselo a toda costa bueno, pero esto habla de lo que era la selección para ese mundial era, y estaba muy fuerte era, sí. imposible de que la bajaran, salvo lo que pasó con Maradona que obviamente 20. desmotivó después a todo el grupo claro. porque perdés con con Rumania Bulgaria eh, y Rumania, exactamente pero Maradona mundial. no era solamente el futbolista estrella del mundial era, aparte, la cabeza del equipo en todo sentido. Sí. Digo, el equipo sin pero Maradona no era el mismo. Hoy. No no, no pero, por lo futbolístico, sino por la estimulación, por un montón de cosas. Obviamente, y hoy eh, Argentina sin Messi también va a tener recambio Exacto. y respuesta este, futbolística. Sí. Porque, es más, hoy los jugadores, los compañeros quieren ganar más el Mundial por Messi que, que por ellos. Uh -huh. claro Pero que te lo saquen así, del Mundial, fue un, golpe, tremendo, claro. fue un golpe tremendo y no, lo, los devastó en aquel momento. Mati, en 94. ¿es, tu, ¿es tu primer Mundial? <coughs> Eh, sí, así de... No, en el 2014 eh, había un proyecto que compartíamos con Sergio, Censo en Red. No, no, pero independientemente de lo laboral, ¿ha sido otro mundial? O sí, sea, de Brasil pero fuimos en auto, fue una experiencia más de hincha. Claro, de hincha, claro. Fue claro. muy loca. Y Ahora muy loca. va con cobertura, tiene acreditación con oficial, derecho. con derechos. O sea ¿Qué que loco? A eso, ¿no? Es muy loco es, porque muy loco. es muy lindo. Es muy lindo porque, te, el, a ver, eh, eh, hay una diferencia abismal entre ir como periodista, pero ir como periodista acreditado. Y otra claro. diferencia, acreditado y con derechos. Acreditado con matías. Matías. ¿Y uh -huh. qué significa eso? ¿Que y puedes tener alguna todo. amiga con derechos? No, no. En no, no, no, no, no, no, no, no. A lo no, mejor está comprometido, ¿no? La ¿no? No, la no me voy a meter en ese tema. Estoy, estoy viendo la cara de la esposa de qué casa, tan la mala? La tele, desfigurándose a poco. No, Mira, no la aguantamos de, a Hay muchos periodistas que viajan a los <risa> mundiales solo para sacar chapa y decir estoy en Qatar sí, o estoy un en montón, el mundial. Bien. Pero la verdad, después la ven de afuera como cualquier hincha. Después tenés algunos que van acreditados, pero sin derechos, que fue lo que a mí me tocó en el 2010 que puedes ingresar a las canchas, a la sala de prensa, a las conferencias, pero no tenés el derecho de estar en ciertos lugares que son exclusivos para los que tienen derechos. Es que Este va a ser el caso de Matías, o sea, la cobertura es total. total. Por eso total. dice cobertura exclusiva. Y la es así. locura es total pero, también, ¿Cómo son, ¿Cómo son los horarios? Seis horas de diferencia. O sea, cuando, pero está, creo que está bueno. O sea, seis después, horas más. Que nosotros. Seis horas más. Cuando acá sean las seis de la mañana, ya son las doce del mediodía. Ah, o sea, cuando estemos bueno. acá empezando, vamos claro. a estar sí, en el mediodía. Sí, está bueno, de... porque vas a estar. Qué descansado. complicado. ¿no? no, no. Qué complicado. Que después tenés hasta. Qué complicado porque, por ejemplo, Noticiero Central, ocho sí. de la noche, salida. No, no, va a salir no. a las 6. Son las. No, pero va a y salir a la 6. 6 horas más. 12, ¿no? 2 de la mañana. 12 de la noche. No, 2 de la mañana. No más. 2 de, de la mañana. 2 de la mañana. 2 de la mañana. Tremendo. Pero si me llama Gisele o sea, a las no, no, 20, no me no, la atiendo. Mira, vení, pasame la hojita, tiene ahí el productor la no, de nuestro manda 8 menos 10 para salir, no la tiene. Perdón, porque también hay productor estrella para estar. Hincha instituto que está por ascender a primera. Miren lo que ha armado, no hace falta el detalle, pero para que esté ese cronograma actividad de Pascualetti en un día. No, ah, sí. En un día. Sí. En un día. 6 sí, de sí, la bueno, mañana no, arrancamos no, no, y terminamos siete, a ver, en está la Ola Mendoza, me imagino. Obvio, ¿no? que, sí, sí. Es obvio que sí. ¿Una ¿eh? sola salida para Ola Mendoza? Este se sí. es cronó. Solo que... habla doble, solo lo que pasa. Igual las coberturas en, en otro lugar es muy intenso. Es, ¿No? es que no te, te acuerdas. Una... Bueno, bueno, vos has viajado eh. Sí, cuando solo de Pampa. Claro, no tenés. Es loco porque es un país que es. Mucho por mostrar, es chiquito. Claro. Sí. Podés mostrar eso todo. Está buenísimo. Pero tenés que también te después distribuirlo en el tiempo, porque tenés mucho para, para No, y pasan los días y te vas cansando y o sea, no Además, vos decís, de mira, hay claro. un pensamiento que es, oh, qué bueno, porque hay seis horas y se arranca al mediodía acá, allá. Pero en realidad ya la vida arranca a la hora de allá. Claro, sí, O sea, sí, vos tenés sí, que arrancar sí. a la hora de allá y terminar a la hora de acá. Claro. claro. Esa es la complicación. Los primeros tres días es maravilloso. ¿Al quinto? Al quinto. ¿Cuántos claro, días? Claro, cuando pegamos el julio... ¿Tu vuelta, de ¿tu ya va vuelta es abierta, Mate? Sí, nosotros tenemos vuelta el 20 de diciembre. Eh, si Argentina llega a pasar algo que no queremos que pase y no lo vamos a nombrar... Eh, ...cuando se vuelve a Argentina nos volvemos. Que generalmente pasa con todos, ¿no? Sí, pasa, ¿no? Los pasa con todos. Pasa con todos, pero lo bueno es que es ese pasaje a, abierto. Así que tenemos 15 días seguros. Y después, bueno, ir viendo. Por eso también tenés que ir regulando Energías. todo. Energías. Tenés todo. Y aparte, mucho para mostrar en poco espacio como es eh, un país tan chiquito. Tal cual. Y además lo que decíamos más temprano, acá eh, yo la verdad es que no, a lo mejor no lo saben, pero soy bastante ignorante en fútbol, aunque lo lo disimula muy bien. Sí. ¿O no, Tano? Sí, muy ¿Con bien. Sudáfrica Oye. en el grupo A. Sí, sí, lo, pero no, más sí. allá de eso, el Mundial no es lo, lo futbolístico, obviamente que es muy importante, pero el, el Mundial son un montón de cosas. Y eso es lo que vamos a, a mostrar, esa es la idea de ir a mostrarle, todo el color, el calor, eh, lo cultural, la, la diversidad, de todo lo que se presente allí en, en Qatar Obviamente lo futbolístico llega por muchos canales y lo vamos a tener y lo vamos a claro, ver claro. Eh, canales por las vías que va, va Porque llegando. Porque hay canales exclusivos de fútbol, claro. entonces, Sí, sí, sí. Este, pero la idea es obviamente desde la mirada mendocina buscar, mostrar todo eso que, que se vive en un mundial, que es una experiencia única, que hay que vivirlo una vez en la vida, te gusta o no te gusta sí. el sur?